América, un partido, así que una unión eh, que dice uno. Okay. Eso no es invento de... de eh, o sea, entonces quiere decir que, que lo más probable es que Leonel Fernández sea parte de, de, de lo que se está orquestando con este movimiento. Porque, por ejemplo, fíjese cómo reacciona eh, Luis Abinader cuando es eh, tomada su figura para promocionar este movimiento. Más sin embargo, el caso de Leonel Fernández no dice nada. O sea, que Leonel es parte... De, de eso que se está orquestando Leonel le gustaría ser parte, lo que sucede es que Quique se le está yendo adelante no sé si es una estrategia de Quique o de Abinader con Quique para darle el, tercer, eh, darle el tercer lugar a Leonel mientras Leonel está apostando al primer lugar, probablemente Quique y, y Abinader estén realmente intentando unir ellos, pero en, el, en ese mismo orden Abinader, Quique y Leonel. O sea, lo que se está tratando aquí en este proceso es de darle un tercer lugar a Leonel. Tanto en las elecciones nacionales, o sea, presidenciales, que sea el partido, el PLD, el PRM y Leonel. En la 1 la Unión Nacional Opositora, sería eh, Abinader, Quique y Leonel. Sigue siendo el pobre el tercero. Porque al mismo Quique, al mismo Abinader, le conviene recibir a un Leonel, a un Leonel desinflado, pero, porque no lo puede recibir con todo ese ímpetu de triunfo y de sobrevaloración que antiguo tiene. Y Leonel llegar a ser la, en este momento, en esta coyuntura, la tercera fuerza política es un ganador. Sí, ¿Eh? puede, ser un, puede ser un ganador, pero, ¿y si no aporta la cantidad de votos que él presume que tiene? Porque va, vamos, a ver, vamos a ver en el origen dijimos, eh, hemos dicho que eh, hay candidatos, muchos primero Leonel le dice a, a los candidatos de él en la primaria que ganaron que se queden en el PLD pero el presidente de la república y su grupo le identificaron el fin entonces, viene el otro el, el otro round ante la junta central electoral, el, el tribunal superior electoral en aplicación de la ley 33 y la, y la 1519, 15, creo que es eh se aceptará, si no se acepta a Leonel como candidato de otra eh, fuerza política, no se va a aceptar a ninguno de los candidatos que perdieron. Entonces, ¿qué va a llevar un candidato eh, a diputado, un candidato cualquiera en la primaria de Leonel? ¿Qué va a llevar al partido, al partido nuevo, a la UNO, a la Unión Nacional de Opositora? ¿Qué va a llevar? Se va a llevar a la persona que votaron por él en la, en la, eh, eso en el caso de que ella haya ganado. ...que votaron por él en el PLD... ...¿qué va a llevar si él perdió en el PLD? Están los dos... ...te estoy poniendo uno que ganó de Leonel... ...la primaria... ...habría que ver si se va a llevar... ...la cantidad de votos que le dieron el triunfo a él... ...como candidato... ...como precandidato a candidato... ...y si es que perdió... ...¿qué le puede aportar? ¿Qué le puede aportar? Entonces Por eso yo te decía ayer... Que con el olor y las harturas de puerco asado de, de diciembre, hasta ahí llega eh, esta supremacía y este protagonismo de Leonel. Eso se fuma eh, con diciembre. Entonces, en este caso de la, de, la, de la llamada unión, hay que saber qué es lo que va a suceder respecto a si Leonel constitucionalmente o la ley le permite ser ese candidato. ¿Qué... ¿A qué está aportando lo, lo Quique? Que el, el pleito se, siga siendo entre Danilo y Leonel. Y que sea Danilo que explote a Leonel nueva vez en la Junta Central Electoral o ante la Ley 33 y la 15. Pero yo no, yo no creo que ese, ese movimiento, ese proyecto como Quique le quiera llamar eh, pueda crear el impacto tal vez eh, como él lo ha concebido y como lo ha estado promocionando porque de hecho eh, nace como eh, nati muerto porque ya eh, tener esas fricciones y esa, esa situación eh, donde el mismo Abinader pues, lo desautoriza a, a utilizar su figura como tal, pues ya eso no creo que, que es eso, casual que, Víctor, que, eh, Abinader que, que cuando, cuando recién salió Leonel de, al día siguiente del discurso fúnebre aquel de su despedida del PLD ...los leonelistas comenzaron a vender la idea de un pacto... ...en atención a aquello de que para afuera que van... ...comenzaron al día siguiente a vender un pacto, un acuerdo con Abinader... ...y recuerda, y recuerda a que Abinader dijo... ...a seguida, dijo que ellos recibían a cualquier, cualquier líder político... ...que quisiera unirse al partido, la Liberación, al partido revolucionario moderno... ...y al día siguiente, Paliza, que es el presidente del partido dijo que, que Abinader no tenía autorización, autoridad, para decidir alianzas. Y comenzó entonces a cuestionar lo que le, lo que le podía traer a, al, al, al PRM la llegada de Leonel. Y a partir de ahí, el Partido Revolucionario Moderno ha estado consistentemente en reuniones y en consulta respecto a, ver, a, a valorar las ventajas que pueda tener recibir a Leonel, sobre todo con todo ese aire de ganador, de triunfalismo y de, y, y, y de presidente de la República. Si hay algo que, el, el, que hay que reconocer, Antigua, eh, es el manejo que en ese sentido eh, ha venido eh, exhibiendo el Partido Revolucionario Moderno. O sea, cumpliendo con las, con las normas internas de su partido donde quien sale a hablar es, son los autorizados. Y cada decisión que han ido tomando en los últimos tiempos son consensuadas, o sea, salen sí. del partido y eso ha hecho que el PRM pues, pueda mantener esa unidad. Independientemente de que no así en los otros partidos del sistema, pues el PRM ha mantenido esa, esa sobriedad hasta este momento. Y yo entiendo que de mantenerse así, pues realmente el, el, el futuro que le espera es promisorio. Así que ojalá y que no se deje contagiar. Antigua de toda esta situación que ya está contaminado el PLD y otros partidos. En el día de hoy Antigua, participando en un programa de televisión, el ministro de Turismo, Francisco Javier García y otro de los estrategas premium que tiene el partido de la Liberación Dominicana, eh, mientras se le cuestionaba sobre la relación que con Danilo y ese tipo de cosas y la situación que perdón, con Leonel Fernández y la situación que recientemente ha estado eh, sucediendo eh, a la salida de Leonel Fernández él hablaba y él se decía que no se explicaba eh, cuál, es, cuál fue la razón de que Leonel Fernández tomara la decisión de irse al partido de los trabajadores dominicanos porque él decía que habían otros partidos a los cuales él como tal tenía más afines y con él también se habían identificado, o sea, como que desconocía las razones que lo llevaron, por ejemplo, y por ejemplo y decía, por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista, que han sido afines con él, se han identificado con él, y han sido hasta cierto punto el, el responsable, el responsable de... exacto. No lo dijo así responsable para no poner eh, decir cosas que no que él no dijo, pero se refirió. Se sorprendió porque él pensó que tal vez Danilo se iba a ir a, a, a, a uno de esos partidos. Incluso mencionó también el BIS de, sí, de, este, de del líder de Peña Gómez. de líder de Peña Gómez que también se ha identificado y siempre ha sido ha estado al lado de él. Y él pensó que a uno de esos dos partidos era que él iba a ir eh, a, a parar. Pero nunca se, imaginaba, o se imaginaron que fuese a elegir el PTD un partido que por un asunto de... de, de de, se creía que era un asunto de convicción, y, ¿tú, ¿tú entiendes? Exactamente, o sea, que no nunca pensó, pero nada, eh, no, no se siguió profundizando en ese sentido, porque entonces ahí viene que las negociaciones que se dieron, que si realmente, que si hubo dinero, tampoco él los dimintió, no, no quiso referirse a ese tema, pero eh, según el análisis que él hacía, tampoco, eh, no, no, no negó que... Pudieron haber eh, pudo haber dinero eh, por el medio para que el PTD pues, recibiera a Leonel Fernández, no solamente que lo recibiera, sino prácticamente le entregara el, el partido a Leonel Fernández, que su gente eh, van a tener control absoluto del PTD.